Hola, ¿estás buscando la manera más rápida de vender tu casa? Tengo tres maneras para ti de hacerlo. Uno, remodelamos la casa para la venta. Dos, en aportación, recibe dinero en pocos días. Tres, subastamos la casa a socios inversionistas que tenemos en nuestra cartera. Recibe una consulta gratis y del valor actual de tu propiedad. Contáctame.